Hola, buenos días. El día de hoy te voy a enseñar a hacer la mascarilla. Solamente necesitas atención: papel, una hoja bomba, dos rollos de papel servilleta, un rollo en una unidad, pavilo, lo cortas a la medida de una cuarta de tu mano, un poquito más, ok, y procedemos. Por supuesto que uno y ganador. Entonces empezamos: colocamos el cruz y el papel cobayo. Colocamos el cruz. Y doblamos la así va quedando. Ahora lo voy a doblar, lo doblo con un abanico, más o menos del grosor de mi dedo. Solamente la hoja bomba, con mucho cuidado porque la de el papel se puede está. El papel es cobayo. Por la parte de adentro va a quedar el papel en este caso toalla y por la parte de afuera va a quedar la hoja bomba, ¿sí? para que todo quede uniforme. Te voy a mostrar cómo que Ahora procedo y nada más. ambos extremos les muestro la grapa aquí, aquí ahora vamos a proceder con el armado de el a dar una bolita acá así y que quede una bolita y lo otro lo amado sobre la misma pista, este es para la este. lo ajusto y doy una vuelta y no voy, me voy a asegurar de que corra a ver hacia arriba y hacia abajo y, está, y lo tengo que esto por pues, acaso si no tiene si triga Ahora voy a insertar esto en la acá, con el engrapador también. Ahí está, le doy una vuelta. Y le doy otra vuelta. Y aquí voy a grapar. Ahora lo voy a hacer flexión. al otro lado igual forma todo bien manipulador la doblo a la mitad y la vuelvo a doblar inserto ahí doblo Hablo y grabo. Ahora viene el tema de la parte. Esta es la parte papel Y esta es la parte del papel higiénico o papel colo. Lo abro hacia adentro. tengo una mascarilla descartada y a gustarla, ahí está la mascarilla, úsalo es lo que te Hasta luego amigos.